Para mí es un placer tenerlos, amén, a todos ustedes. Quería decirle, hermano, una reseña histórica que hace 27 años, amén. Eh, yo escuché a nuestro hermano Gigi Ávila eh, predicar allá en Connecticut. 27 años, por primera vez, amén. Eso es tremendo, amén. Gloria al Señor y como estaba yo comentando que a través de los años muchos evangelistas surgen por un par de años y luego pues tú no escuchas de ellos, ¿verdad? Eh, algunos de ellos pues eh, como que se le acaba el fuego, algunos sufren eh, problemas de integridad Algunos, ¿verdad? Se divorcian, otros hacen líos, amén, gloria al Señor Pero, gloria al Señor, hermano Gille, a través de los años, ¿verdad? A través de, de toda esa historia Nadie, nadie, nadie ha podido escribir nada negativo sobre este hombre de Dios, amén Así que él es un ejemplo, amén, gloria a Dios Gloria a Dios, alabado y a veces uno se pregunta cómo es posible, ¿verdad? Esta la cadena del milagro, ¿cómo es posible llegar a Europa? Amén. Pero cuando un hombre de Dios mantiene esa integridad, Dios lo tiene que respaldar Amén, gloria al Señor Así que es un ejemplo para mi persona, para mi esposa, para mis hijos Amén, que están aquí en esta mañana Como cuando un hombre se mantiene Dios lo respalda Amén, gloria al Señor Y vive en dignidad y puede disfrutar Amén, gloria al Señor, de este Evangelio Amén, y del respaldo de Dios vivo Así que una vez más me siento contento Me siento alegre Y voy a dejar en estos momentos al Pastor Balmores Ruiz Que él continuará y él presentará a nuestro hermano Gilles Nuestro hermano Balmores Dios le bendiga a todos hermanos en esta mañana eh, Nos estamos gozando en la presencia del Señor Sean todos bienvenidos, verdad, eh, en lo personal quiero dar la bienvenida eh, Si hay pastores de Iglesia Asamblea de Dios Iglesia Asamblea de Dios ahí con nosotros Bienvenido eh, Hay iglesias de Alfa y Omega, Concilio Alfa y Omega Aquí está hermano Roger Dios le bendiga, bienvenidos Hay iglesias del Concilio Latinoamericano Ahí están, Dios le bendiga, bienvenidos Iglesia del Príncipe de Paz Ahí están los hermanos del Príncipe de Paz eh, Iglesias del Movimiento Internacional Ahí está el hermano Bonita eh, Hay iglesias que están con nosotros con, eh, de parte del Concilio de Asambleas Cristianas No hay eh, Iglesias de Apóstoles y Profetas ahí tenemos hermanos de apóstol y profeta, iglesias independientes que no pertenecen a ningún concilio, ahí tenemos buen grupo de iglesias, ¿verdad? Bienvenidos, eh, siéntanse como en familia, somos un solo pueblo, eh, y estamos aquí, ¿verdad?, para adorar a un solo Dios, y lo que vamos eh, a recibir, pues, una enseñanza de la palabra del Señor. Eh, va, vamos inmediatamente a proceder a escuchar la enseñanza que tiene el Señor para con nosotros y estemos atentos, que algo grande vamos a recibir de parte del Señor. Vamos a colectar una ofrenda, ¿verdad? Eh, vamos a esperar que llegue más gente. Los que están muy atrás, por favor, háganse más adelante para que estemos mejor atentos a la palabra del Señor. Así que es un privilegio para mí presentarles al Siervo del Señor, nuestro hermano Gille Ávila. Muy bien. Muy bien. vamos a darle el aplauso bien fuerte a Jesucristo para que gloria a Dios precioso Jesús bendito el Señor, Señor Jesucristo amados hermanos que el Señor les bendiga esta mañana estamos más que contentos de estar con ustedes esperamos que Dios se glorifique y traiga palabra que sea de bendición para cada uno de vosotros Vamos antes de, de comenzar a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que traiga la palabra. Si el Espíritu Santo trae la palabra, salimos edificados. Si la traigo yo, salen tranquilos ustedes. Oramos. Padre, bueno, Dios mío, nuestro anhelo es que seas tú, precioso Jesucristo, seas tú el que traiga la palabra, que tus siervos sean bendecidos, sean edificados para tu gloria, Padre. No permitas que el hombre... Ni el intelecto humano ni las convicciones humanas Entren en el asunto Sino tú, Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Tú el que traiga Todo para que haya bendición plena En el nombre de Jesucristo Pedimos Padre Y creemos y estamos seguros Que tú has oído la gloria para ti Señor Y reprendemos Padre todo esto y todo el diablo que quiere interrumpir no atamos demonios enviados En alguna forma a entorpecer Y los echamos fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Gracias por Tu bendición y gracias por tu verdad La gloria es para ti Señor Amén, bendecidos a Dios Se pueden sentar los hermanos Dios les colme a todos de bendiciones Y tengan su Biblia en la mano Ya que lo que vamos a traer Es un estudio de la palabra y vamos a usar la Biblia en todo tiempo Precioso el Señor Jesucristo El estudio Es con un tema de Vuelve A las primeras obras Sonríe, así, que así Señor le Ahora, para que Tengamos confianza en el estudio, ¿verdad? Primeramente tenemos que probar Que la perfecta voluntad de Dios Es que volvamos a las primeras obras porque si es como se enseña en algunos grupos, no, eso era para los apóstoles, un busto más grande que ese, no lo ha inventado el diablo nunca, pero hay que probar con la Biblia, ¿verdad?, para que haya una confianza, no con el, la convicción humana ni las ideas de hombres, sino con, con este librito lindo que está aquí. Si probamos con la Biblia, ahí estamos en confianza. Y el primer punto, pues, es ese. ¿Será la perfecta voluntad de Dios que volvamos a las primeras obras? ¿O es distinto ahora? Bueno, abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Apocalipsis 2, verso 4 y 5. Ahí vamos a tener la prueba eh, clara y precisa. Si es la voluntad de Dios que su iglesia vuelva a las primeras obras. Benditos al Señor. Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5 el verso 4 dice pero tengo contra ti que te has apartado del primer amor Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo por ahí por el año 60 y aquí estamos ya en el año 96 han pasado unos cuantos añitos y la iglesia de Éfeso, pues, Pablo la fundó con todo aquel conocimiento vasto que él tenía de la palabra y de la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Pero, eso fue como en el año 60, pero ahora en el año 96, viene un mensaje de arriba del cielo. Tengo contra ti, contra la iglesia que fundó el apóstol Pablo, que te has apartado del primer amor. O sea, Pablo la fundó ahí, en un primer amor con el Señor en un aivamiento poderoso en una enseñanza clara y profunda, precisa de la palabra ahora las cosas en unos añitos, si contamos con esta computadora que tengo yo aquí 60, 70, 80, 90 apenas 36 años las cosas habían cambiado y cuando las cosas están buenas no se pueden cambiar cuando están malas sí que hay que cambiarlas, pero cuando están buenas hay que mantenerlas y fundada por Pablo, la iglesia estaba sólida, en un poderoso movimiento de la, de la palabra y en enseñanza profunda de la escritura. Pero ahora, en el 96 ya, los apóstoles, todos se han ido al cielo, el único que sobrevivía era Juan. Dios lo aguantó ahí, en la isla de Palmas, exilado ahí solito, para que escribiera este libro tan lindo aquí, Apocalipsis, último libro de la Biblia. Y Juan es el que está lanzando la palabra aquí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, ver, el verso 5 dice: Recuerda, pues, por tanto, de dónde has caído. Estaba caída la iglesia. Horríase, que se si le llama. iglesia apostólica caída. Quiere decir que si una iglesia apostólica se cayó, se puede caer cualquiera. Hay que acajarse bien del Señor para que no, no, no pase lo mismo. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete Dice como Dios llama Arrepentimiento Una iglesia que la fundó El apóstol Pablo Hermano no es cuestión de quién la fundó Es cuestión de que se mantenga en la doctrina Hasta el último momento Aquí no es cuestión de empezar Es cuestión de terminar El que perseverar y hasta el fin es el que se salva Si empezamos bien Y después aflojamos Nos van a decir como le dijeron a Éfeso Recuerda bien de dónde has caído Te caíste Arrepiéntete Quiere decir que el que no está en el primer amor Se tiene que arrepentir Está caído Sorríase que el Señor le ama Dice Y vuelve a las primeras obras Ahí está el punto Que Dios demanda Que volvamos a las primeras obras Porque si no estamos en las primeras obras Dice estamos caídos y tenemos que arrepentir y dice que no es un jueguito de religión. Alaba lo que él vive. ¡A Dios! ¡A Dios! En las primeras obras, lo que demanda el Señor del cielo. Vuelve a las primeras obras. Si no, este es el punto clave y tenebroso. Si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero de su lugar. Arriba, en el comienzo del, al final del versículo 1. Dice que la palabra candelero significa iglesia. Otras palabras, te quitaré como iglesia si no te hubieras arrepentido. Otras palabras, que no es cuestión de que Dios lo deje ahí jugando a la religión, es que los quita. Eso fue lo que Él dijo. Si Él lo dijo, pues Dios no juega, Dios habla y cumple. Sea bendito el Señor. Bueno, con esta introducción tan hermosa. El silencio, ¿qué le pasó? Alábalo lo que él vive. Empezamos entonces ahora con, con el estudio. Vuelve a las primeras obras. Ahora, ¿cuáles son las primeras obras? Ese es el punto clave. Porque vuelve a las primeras obras, pues es la orden de Dios. Pero ¿cuáles son las primeras obras? Sea bendito el Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la número uno porque la número uno es la base de todo sin esa no hay primeras obras de ninguna manera ni hay iglesia de Jesucristo tampoco y esa primera es bautismo en el Espíritu Santo alabro que él vive cuando yo, cuando yo comenzaba en el ministerio hermano predicaba en las iglesias exclusivamente Iba por allá, por Puerto Rico, por los campos, por los pueblos, iglesia por iglesia. Y siempre ha sido una pregunta es, ¿cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Y siempre levantaban la mano 25, 30 o 40 personas que no tenían el bautismo. Y algunos hacían un año y dos y tres que se habían convertido. Alablo, que él vive. Uno de los retos más grandes, hermano, que usted tiene como pastor, es que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo del Espíritu Santo porque la Biblia dice Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego a eso vino para que su iglesia no sea un mueble más sino su iglesia sea el instrumento poderoso que aplaste al diablo en todos los frentes pero si el bautismo Espíritu Santo no hay caso hermano para que sirvamos para algo nosotros al se puede tiene que meterse los dios por dentro y que el que viva sea él y no usted ni yo porque si es usted y yo, y los discípulos hacía tres años y medio que estaban con él, y no eran ningunos niños espirituales, eran gente que ya en tres años y medio caminando con Cristo algo se le había pegado. Y lo señaló a decir, ustedes, le dijo a ¿Ustedes? ustedes, ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, todos esos muchachitos, ustedes son siervos inútiles. Qué, qué elogio. <risa> Me imagino que se le fue el gozo. a a Pedro como por tres meses <risa> al lo que él vive pero como el Señor hablaba así, claro sin titubeo y sin mirar cara de hombre y sin favoritismo con nadie, pues le dijo lo que eran para que se arreglaran para que se agarraran de Dios y entendieran que ellos no podían, era el Espíritu Santo a través de ellos el que iba a poder que entendieran que el bautismo del Espíritu Santo era el avance de la victoria Fíjense ustedes en los tres años y medio que tuvieron ellos caminando con Jesús Sin bautismo de Espíritu Santo Bautismo de Espíritu Santo vino en Pentecostés Ahí Señor estaba allá en el cielo, de allá descendió eh, Y ustedes ven los errores infantiles que ellos cometían Que tres años y medio con Cristo no bastaron Faltaba lo importante, lo más importante Que Cristo se le metiera por dentro a ellos es el bautismo del Espíritu Santo que se nos mete el Señor dentro de nosotros y entonces usted ya no vive el que vive es él dice que el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo dice no vivo yo y eso es claro no vivo yo, se murió el yo dice vive Cristo en mí es el reto que usted y yo podemos decir eso yo me morí si no se ha muerto, acaba de morirse sé. que el Señor le ama Y entiégelo por si acaso Quiere Jesuita No vivo yo Vive Cristo en mí Ahí que está la victoria hermano Ay santo, mi alma te alaba Ahí que está la victoria Y ese es el reto suyo y el mío Que nos movamos llenos del Espíritu Santo Y lo dejemos a Él que haga Él sabe hacerlo bien todo se ha glorificado el Señor Jesucristo y en las primeras obras el primer punto es bautismo de Espíritu Santo ahí está la base de todo todo lo demás que vamos a hablar sin bautismo de Espíritu Santo no funciona alabro que él vive ahora en bautismo de Espíritu Santo empezamos en Hechos capítulo 1 verso 4 libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 1, verso 4. Perdonen que me quite este artefacto tan. Ay, te... Bendito sea el Señor Jesús. Hechos capítulo 1, verso 4, dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dice que el Señor. Esto tiene que ser tan importante porque el Señor está dándole las últimas instrucciones a su muchachito. Alado a, si puede. Las últimas instrucciones. Lo último que él habló tiene que tener una importancia muy, muy especial. Dijo, no se aparten de Jerusalén, no se me muevan de ahí. Sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis... En palabra sencillita Hasta que no los llene del Espíritu Santo No se me muevan Él sabía lo que ellos daban Mientras estuvieron con él El asunto era distinto porque estaban con él Y él estaba ahí viendo y corrigiendo Y enseñándole Y se movían Controlados por el Señor Pero él se va Y se quedan solos esos muchachitos Ana, ah, los lo que el Señor sin bautismo de Espíritu Santo y sin bautismo de Espíritu Santo le dijo no se me muevan de Jerusalén quietecitos ahí esperen la promesa del Padre la cual dijo oíste de mí hasta que no los bautice con el Espíritu Santo no se muevan ni a predicar ni a enseñar ni a ministrar a nada quietecitos ahí orando cabezones a nada lo que sea le damos sea bendito el Señor Jesucristo en palabras sencillas como si le hubiera dicho ustedes no sirven para nada ninguno, quietecito hasta que yo descienda y me le meta por dentro, entonces se mueve porque yo soy el que los voy a mover al sea Dios ahora, ese es el bautismo del Espíritu Santo, que el Señor se meta dentro de nosotros la palabra bautismo, en cualquier forma que lo usemos, quiere decir subergirse completamente inmersión tiene bautismo en agua es inmersión no es chorrito de agua por la cabeza es inmersión al agua se puede y el bautismo del espíritu inmersión, ahí se sumerge el espíritu en nosotros y ahí es donde nosotros tenemos la fuerza para movernos y echar para adelante yo, yo conozco organizaciones hermanos muy buenos hermanos y demás pero o sea, se graduan de los seminarios los hermanitos sin bautismo del espíritu santo y se meten a pastorear si pastorea vacas, se le mueren. Alábalo, si sí puede. Y si pastorea cabras, se le mueren también. Si pastorea gente, se le mueren también. Alábalo, que se le No, Yo lo, se lo enseño, ¿verdad? Ya en Puerto Rico, continuamente. Algunos quizás se enojan conmigo, pero yo los veo después, los abrazo y los contento una vez se gradúan de esos buenos seminarios que son una bendición tremenda lo que le enseña la palabra es bendición tienen el conocimiento de la palabra que es clave pero no se vaya a pastorear hasta que Dios lo llene del Espíritu Santo porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego yo le digo hermano si éjese en una habitación y no salga de ahí, ahí está que no salga echando humo hasta por la nariz Alá, lo que el señor le ama. A ver, me dijo uno Y si me muero Y dije, ah, qué bendición Se va para el cielo Ojalá se muera <risa> Sonríe, se puede Aquí nosotros no tenemos que dar miedo a nada Lo nuestro todo es ganancia ¿Cuántos levantan la mano y adoran a Dios? Alabro, hermano, que el Señor le ama Benditos a su nombre ¡Sai la maya, soja! Lo nuestro todo es ganancia Y eso incluye la muerte El morir es ganancia Trae el apóstol Pablo deseándose la muerte, tengo deseos de morirme. Yo no digo eso nunca. que le ama. Tengo deseos de seguir vivo aquí hasta el rato, al rato que se quede. Más le batía lo no haber nacido, pero hasta el rato, porque aquí hay que predicar la palabra. Pablo decía lo mismo: tengo deseo de morirme, decía, irme con Cristo, lo cual sería mucho, mucho mejor. Dijo, pero a causa de la densidad oh, la de aquí abajo. Deseo permanecerme aquí un tiempo más. Hombres de Dios, ¿verdad? Que tenían amor de Dios. Pero entendía que lo más grande es uno irse con el Señor. Pues, o sea, ya tengo, me gustaría morirme. La muerte es ganancia. Alábalo que Él vive. Salimos del cuerpo. ¿sabes lo que es eso? Que ustedes se mueran a mí. Alábalo si puede. Y salga del cuerpo. Y aparece un ángel que resplandece. vamos lo que te están esperando allá arriba. Y te agarra y por ahí para arriba Un viaje sin escala Hasta el mismísimo trono de Dios Y allá inmediatamente Ve a Jesucristo como él es Ahí cara a cara Eso sería una bendición grande que nos muriéramos todos ahora mismo Alábalo que se ya le ama Pero eh, sería un egoísmo También grande porque y la obra de Dios Aquí abajo Los millones de perdidos aquí abajo Que nuestro reto es llevarle Esta palabra ayudarlos a que escapen de la condenación es decir que aunque nos gustaría irnos con el Señor pues hay que aguantarnos unos días más no es mucho lo que falta todo está cumplido pronto nos vamos, gracias a Dios pero en el tiempo corto que nos queda hay que sacarle el sumo a este asunto ¿a nada, lo que él vive? no hay tiempo para vacaciones ni hay tiempo para nada, hay que hablar la palabra y enseñar la palabra y encima de la gente tratando de ganarnos lo más que podamos en el tiempo corto que nos queda. Lo único, lo único que va a permanecer, hermano, es lo que hagamos para Jesucristo. Por lo demás, solo llevará el viento todo. Pero lo que hagamos para Cristo permanecerá para siempre. Y lo más grande es alcanzarle las almas, porque el Señor vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Esa gente perdida, hay que, hay que conseguirlas para el Señor. Esa es nuestra guerra sea bendito el Señor Jesucristo estando juntos estamos en el verso 4 les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre la cual le dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua verso 5 vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Y quietos en Jerusalén no se me muevan ni prediquen, ni enseñen, ni hagan nada. Ustedes son siervos inútiles. Señor le echaba el lindos, y a esos muchachitos. Le hacía entender claro que sin Él no podían hacer nada. Eso, eso es todo el asunto. Y nosotros es lo mismo. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Todo nos sale mal. Pero cuando los llene del Espíritu Santo... Que es como decir, cuando yo desciende y me les meta por dentro, entonces van a estar mejor que cuando caminaban conmigo. Pero cuando caminaban conmigo, andaban con Jesús, pero ahora no, ahora Jesús se iba a meter dentro de ellos. Y ahora iban a andar a toda profundidad en Cristo. Sea bendito el Señor. poderoso Dios. El verso 8. El verso 8 es lo último que el Señor habló. Apenas terminó, de hablarle esa última enseñanza se levantaron los pies de la tierra y se fue gloria a Dios recibiréis, verso 8 pero recibiréis poder. la iglesia del Señor es una iglesia de poder. una iglesia que echa fuera al diablo en todos los frentes una iglesia que tiene al diablo bajo nuestros pies ¿cuántos lo tienen ahí hermano? Pues Apriételo bien Apriétalo, imagínese que la cabeza del diablo está debajo el pie suyo Y lo para que haga una mueca Alábalo que viene, ahí Éstale con todo, alábalo se puede Esa es nuestra alegría, que tengamos el diablo ahí bien pisado Porque ese es el enemigo de Dios El enemigo de nuestro padre es el diablo A ese con ese no hay trato, ni cariñitos, ni ninguna clase Alábalo que él pide Sea bendito Señor, recibiréis poder sin poder de Dios no hay iglesia en Jesucristo hermano y congregaciones evangélicas que no creen en bautismo Espíritu Santo ni creen en sanidad divina son clubes sociales evangélicos que no se llamen iglesia porque la iglesia es una iglesia de poder donde se manifiesta la gloria de Dios y donde se liberta la gente y si es posible que conozcan la salvación recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigo Alabado si puede si para ser testigo de Jesucristo hay que ser lleno primero del Espíritu Santo ¿cómo es para ser pastor? sonríe si puede o evangelista o maestro de la palabra o, o más grande todavía profeta o apóstol hay que ser lleno de Dios, hermano Los cinco ministerios no pueden funcionar sin bautismo del Espíritu Santo Porque esa es la base de todo Ahora Cristo ya no es que ellos andan con Él No, es que ahora está dentro de nosotros Y ahí es donde la iglesia es poderosa Porque es Cristo el que vive en nosotros, no nosotros Ahora, si usted insiste en vivir usted, pues en algún momento se le contrista la bendición de Dios Y es que el Señor Se fue a la que el Señor le llama Ni se despidió sonríe si puede Es que hay la oportunidad que Él sea el que nos dirija Él sea el que mueva todo Para que cada día tengamos más fruto y más victoria Bendito sea el Señor Pero eso fue lo último que les habló Verso 9 dice Habiendo dicho eso viéndolo ello fue alzado le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos se fue se ha bendito al Señor Jesucristo pero le dejó el último, la última orden la, la última eh, ordenanza clave que tenían que ser llenos del poder de Dios para poder ministrar y eso solamente lo podían tener cuando los llenaba del Espíritu Santo entonces serían testigos. O sea, mientras no lo llene del poder, no testifique. Busque el poder de Dios. ¿A nada, lo que él vive. Yo me convertí allá en Puerto Rico, en mi pueblo de Camuy. Me añadí a una de las iglesias evangélicas. Muy buenos hermanos y el pastor, muy buena persona. Pero nunca me hablaron de bautismo en Espíritu Santo. Es un crimen espiritual, hermano. Un crimen espiritual. En cuanto a la persona se convierte, hay que hablarle bautismo, al Espíritu Santo y ministrárselo. No me lo crea a mí, lo hemos probado con la Biblia. Esa es la base del de Evangelio, de este cristianismo del Nuevo Testamento. Que silencio, alaba lo que el Señor le ama. Sorrías si y saques aunque se sea siete, aleluya <risa> Poderoso Jesucristo <risa> Mi alma te alaba Jesús En Hechos capítulo 2 Vemos ese pasaje hermoso de Pentecostés Ustedes lo conocen tan y tan bien, Gracias al Señor Y en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Así tiene que estar la iglesia hermano Juntos estamos todos aquí ahora Eso es fácil juntarnos de vez en cuando pero lo grande es unánimes que seamos uno en el Señor uno, un solo cuerpo en la iglesia pueden haber 10.000 denominaciones y cinco mil organizaciones pero la iglesia tiene que ser una y el que haya organizaciones eso no separa a la iglesia puede haber tal organización y tal pero nos reunimos periódicamente como ahora y ahí estamos. Abrazándonos unos, unos a otros, pasándonos ideas el uno al otro, orando los unos por los otros y entendiendo que el problema tuyo es el mío. Sea bendito el Señor. Es unánime que son uno. Uno. No hay dos iglesias. Hay muchas organizaciones y muchas denominaciones, pero iglesia no hay nada más que una. El cuerpo es Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo es un solo cuerpo Alábalo si puede Bendito sea su nombre Eso es algo claro que no nos podemos confundir Tenemos que amar más la iglesia del Señor que nuestra organización Porque nuestra organización es importante Y usted tiene que amarla y protegerla y cuidarla y honrarla Pero la iglesia es la organización de arriba es la ejecutoria del Señor en nosotros Y eso es lo, eso es lo grande, lo excesivo En la unidad de la iglesia Depende la salvación de los pecadores Porque a veces no es solamente que haya divisiones Es que hay contiendas también Cuando eso existe hermano No se han convertido ni en sueño Aleluya. que el Señor le ama el que está convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies por dentro y por fuera lo más que tiene es amor y el amor todo lo sobrelleva y todo lo soporta porque el amor nos lleva a la perfecta unidad que nos soportamos a otros pase lo que pase Pero esa es la clave hermano de la victoria y la clave de que el Espíritu Santo se manifieste con poder cualquier división contrista al Espíritu Santo sea bendito el Señor Jesucristo pentecostés estaban unánimes juntos hay que estar juntos pero hay que estar unánime, que seamos uno uno de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual ya fíjense que fue un escándalo lo que, lo que hizo el Espíritu Santo Dios, un alboroto como jamás se había hecho antes hay gente que no le gusta el alboroto pero el primero que hizo el gran alboroto fue el Espíritu Santo que descendió como, como, como un estruendo al lo que él vive así que a Dios le gusta el alborotito ese vino del cielo un estruendo como de viento recio como una tormenta la tormenta es un ruido terrible era una tormenta del Espíritu llenó la casa donde estaba sentado y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos primeramente esa lengua se asentó ahí en la cabeza y cuando Pedro miró vio una lengua en la cabeza de María y María vio una lengua en la cabeza de Juan y cada uno tenía su lengua de fuego en el casco de la cabeza lo le pero luego esa lengua de fuego entró hacia el interior Espíritu Santo y fuego. El bautismo es de Espíritu Santo y fuego. Y comenzaron, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego entró y entró el Espíritu. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí dice Evangélica, que si alguien habla en lengua, apunta pielo, saca para afuera. Váyase a hablar la lengua a la calle Se me han quejado personas. Hermanos, si yo hablo lengua, me dicen que me vaya Pues váyase Si el mejor sitio Lo han votado anteriormente, así que A si puede dije, Váyase, pero no detenga las lenguas La Biblia dice que, que no impidáis hablar en lengua Siga hablando lengua, para afuera Ajá, hablando en lengua, y en la calle sigue hablando en lengua, allá, frente a la iglesia Hablando en lengua que hablen lengua ahora en el Espíritu y ora en el Espíritu misterios con Dios y se edifica a sí mismo. ¿Cómo para una bendición como esa uno? Porque hombres carnales se la antoje. habla si puede. ¿Cómo es posible que una iglesia evangélica no haya podido entender entender que eso está en pie y que es una bendición para el creyente, que edifica al creyente, que trae bendición a la iglesia? Lo que hay que enseñar, hay que doctrinarle sí si te está enseñando la palabra y aquel siento el impulso a hablar en lengua hay que señale que no se vaya a parar y hablar a voz alta, interrumpir el mensaje porque ya eso es falta de pero tampoco impide las lenguas las habla para sí mismo y para Dios y se edifica mira, te está oyendo el mensaje y a lo mejor ahí está intercediendo por el que está predicando porque el que está predicando tiene con más ímpetu la bendición no se pueden impedir, pero no puede interrumpir tampoco el orden del culto. O sea, al pueblo hay que enseñarle, hermano, para que el pueblo tenga sabiduría, sepa cómo usar en forma adecuada los dones del Espíritu Santo que están en la iglesia. Hay nueve dones que están ahí, hermano. Eso no ha pasado de moda, ni pasará de moda nunca. Están en la iglesia. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Precioso el Señor. Hechos Hechos 2.17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 Fíjense que es un ayudamiento Del último tiempo Algunas organizaciones evangélicas Dicen eso era para los apóstoles ya eso no funciona Lo que no funciona son ellos Que están más apagados Con cabo de vela Alábalo si puedo Pero aquí La Biblia dice claro Esto es lo dicho por el profeta Joel Que en los últimos días Esto es para ahora Estamos bien en los últimos días. Este o ahora está a toda profundidad manifestándose. En los últimos días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de gente, no de vacas, ni de cerdos, ni de cabra tampoco. Alaba, lo que el Señor le ama. Está hablando de gente, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hijos e hijas de cualquier edad puede tener cinco añitos, puede tener seis La bendición que Dios bautice a todos los niños en la iglesia porque eso es una cosa bella pero primero hay que pelear que, que bautice a los grandes, cuando no quede un adulto sin bautismo entonces hay que caerle arriba a la juventud, a los niños que toda la iglesia se llena del Espíritu, porque aquí es, esa es profecía del último tiempo sea bendito el Señor Derramaré mi espíritu sobre toda carne Sobre vuestros hijos y vuestras hijas Y profetizarán Manifestación de dones del espíritu en la iglesia Vuestros jóvenes verán visiones Le van a aprender el televisor del cielo a la juventud Alábalos si pueden Para que vean que hay un televisor allá arriba Más lindo que los de abajo Gracias a Dios que hoy en día hay televisión cristiana Pero cuando yo le convertí hermano no había eso. Lo que había en la televisión mundana, que eso era un veneno. Y montones de, de, de, de man, man, manitos en la escondía prendían sus televisores. Lo único que veía era basura. No tenían derecho a tener televisión. Yo, yo les predicaba, hermano, ¿sabes qué? Ese cajón del diablo de su casa y échelo al río. Y montones de hermanos lo hacían. Se llenó el río de televisores. <risa> <risa> y era un gusto de los pescados viendo televisión allá abajo. Mi alma te alaba Jesús Pero ahora no podemos decir eso Porque ahora hay televisión cristiana Ahora hermano lo que tienes es que Prender televisión cristiana No la del mundo, no, la de, la de Dios, la del cielo La cadena del milagro tiene, Tira 24 horas Los equipos no se apagan nunca ¿Cómo sobreviven? Pregúnteselo al Señor, yo no lo entiendo Pero no se apagan nunca Ahí está eso, ahí a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 2, a la hora que prende el té, ahí está. Y como le damos promoción, pues motores de pecadores sintonizan la cadena. Se ha glorificado el nombre de Dios, sintonizan la cadena. Y el grupo pues llama a convertirse, porque es para eso es que le, le llevamos la televisión, para que se conviertan. Pero tiene palabra de Dios 24 horas. Pero también hay otros, otras cadenas, porque en Puerto Rico hay como... Alrededor de 14 canales de televisión cristiana Y hay como 18 emisoras de radio cristiana Y así que el que no se convierte porque no quiere Mi alma te alaba Jesús Y es palabra de Dios en todo ese ámbito Mano Torre Ortega tiene una cadena de televisión cristiana Mano y otros hermanos que tienen cadenas de televisión cristiana también Y cubrimos el país a toda hora Es una bendición que pocos lugares lo tienen yo voy a predicar en Sud y Centroamérica. Me siento tristeza de ver que ni un canal de televisión cristiano en muchos de los países, ni uno. Y digo, mire, ponganle una tela parabólica al techo de la casa suyo, cojala a palazo, al que sea, le <risa> Porque la, la, la cadena nuestra tiene tres satélites. Y entonces el satélite principal para este territorio le llena el eléctrica de aquí a Estados Unidos. Tenemos que cambiarlo pronto porque nos cobra un ojo en la cara. La fantasía. Nos cobra 120 mil dólares todos los meses. Y ahora aparece un canal. Nosotros contratamos un, un satélite en Europa. Se llama Elsa. E Eso cubre toda Europa. Un satélite poderoso. Pero ahora tiraron un satélite nuevo que va a cubrir todo Sur y Centroamérica. Y nos llamaron. Como ustedes son clientes nuestros... Le vamos a dar eso por 33 mil dólares mensuales. A, a 120 mil que nos cobra este, pero este tenemos un contrato, ahí que estamos clamando a Dios a ver cómo nos libra el Señor de, de, de este asunto. Porque hay que hacer las cosas en ley, pero ya sabemos que hay cierta cosita que podemos hacer. El asunto es que de mil a mil que nos cobre ese satélite, que cubre todo Sur y Centroamérica completo, el que nosotros tenemos no cubre todo completo. Llega a Venezuela y apenas a Colombia, nada más. Ya Argentina no llega ni a Bolivia, entonces un montón de países. Y, y la gente allá no, no, nos agarra por radio, porque tenemos un satélite de radio. Satélite de radio entran en Argentina y otros sitio, pero ellos quieren ver televisión. Porque la radio es una bendición, pero cuando, la, cuando uno ve y oye es mejor. Pero estamos en la batalla. Y hay ciertas formas que estamos investigando para tratar de que pronto podamos romper ese contrato y agarrar el satélite de Europa. Porque es la, el es la mismo Eutelsat, por eso que no cobra tan barato. No, ustedes son clientes nuestros ya. Solamente esto lo cobramos. Y ¿cuánto? hasta más usted de 120 mil acá que no cubre gran cosa cubre Estados Unidos y Puerto Rico y De fuera de eso Venezuela ya Colombia casi no llega y darnos por por 33 mil que cubre todo Sudamérica completo y todo Centroamérica completo vamos a conseguir con el favor de Dios Dios tiene siempre su forma y su salida para que sin que haya problemas Bendito es el Señor Jesucristo. Vuestros jóvenes verán visiones. Televisión del cielo. Vuestros ancianos soñarán sueños. Dice, todo tipo de edad. Hijos e hijas de cualquier edad. Juventud. Viejos y viejas. Sonríe si puede. De cualquier edad también. Mi mamá murió a los 95 hace, hace unos meses, no hace un año 95 años Ahí le dice 70, 80 La vida del hombre, el Señor le añadió 15 más Pero hermano, si, si oraba Todos los días 5 y 6 horas ¿Cómo Dios le va a añadir 15 años más Para que bombarde, se irá bombardeando para allá arriba? 15 años que Que le tiró Oración para allá arriba como, como tormenta Se ha vivido para Dios pero compañera de oración mío todo el tiempo a madrugada estábamos los dos juntos ahí clamando gimiendo pero era tiempo de llevársela allá me dolió pero cuando me acuerdo digo Señor gracias que está allá arriba el otro día hubo un, un hermano que estaba en un ayuno y Dios lo subió allá arriba al cielo y entonces allá arriba él vio a mi mamá me dice, hermano, si usted la ve, no la conoce porque es una mujer joven, bellísima. Y vio a mi hija, mi hija Ilia, que se fue para el cielo hace tiempo. Esa fue uno de los golpes más grandes que además sufrir porque el esposo la asesinó a ella. Y entonces, pues, lloré a Dios porque ella no estaba muy firme en el Señor. Por eso fue que Dios permitió el asunto. Pero yo yo enseñé, cuando, cuando ocurrió el crimen, pues yo proclamé ayuno instantáneamente, me llevaron noticias mira, el esposo asesinó a su hija. Y yo ahí mismo proclamé ayuno porque yo estaba hablando de madrugada ya no había desayunado todavía. Y dije, Señor, ni, ni lo vuelvo a comer hasta que tú no me muestres que ese muchacho se arrepintió y lo salva. Y ahí tuve clamando, fui a buscar el cadáver, mi esposa y yo a, a mi amia. Llevamos a Puerto Rico, lo enterramos. Y yo llevaba en ese trámite dos días. Y me dejé en, en el sótano en casa. Y empiezo a clamar, y a clamar, y a clamar. Y hasta que no me salve este muchacho, no entrego la ayuda. A los nueve días, Dios me dio la visión y yo lo vi, bañado en lágrimas, orándole a Dios. Y dije, gracias, Señor. Y pocos días después, yo fui a verlo. Y él no se atrevió ni mirarme la cara. Yo le dije. No fuiste tú, fue el diablo que tú sos Porque estamos apartado de Dios Ahora ya tú estás en el Señor Ahora vamos a echar para adelante con Jesucristo Que Ili está en el cielo Feliz, contenta Y en ese ayuno Dios me dio una visión Y yo la vi Ese rostro De paz De gozo profundo Y Señor, gracias Que tú no fallas Mi alma te alaba Jesús pero hubo un hermano que estaba en un ayuno de, de 40 días. Y yo se lo llevó al cielo. Y cuando llegó allá, le dije: Te voy a mostrar la hija de mi siervo Gigi. Y él vino acá muy a contarme. Y dice, hermano, cuando aparece aquella joven tan linda, qué muchacha preciosa. Ella. Y me abrazó y, y me dijo: Dile a Papito que yo estoy muy bien acá arriba. Y que pronto nos vamos a volver a ver. No, no, no, no, no, no. Para nosotros todo es ganancia, hermano. Y cuando un hijo parte es doloroso, en la forma que sea, pero es ganancia. Dios no falla en salvar a nuestros hijos. Esa muchachita, por fue una muchacha que llamaba al Señor, pero era descuidada de su vida espiritual. Por eso Dios se la llevó. Ahora está aseguradita para vida eterna ya arriba. Sea bendito Señor a las otras dos sí, Noemí ha predicado desde que se desde convirtió, Noemí se convirtió como a los 5 o 6 años, salía conmigo a las campañas y a los 7 8 años estaba predicando Jehová hasta ahora se ha ganado miles de alma para el Señor tiene una iglesia allá en Arecibo, tiene como 8 obras en Venezuela gracias al Señor Doris, que es la otra hija mía y su esposo, tienen una imprenta los dos están firmes en el Señor son miembros de la iglesia metodista en Camus la iglesia metodista en Camus y la mayor parte de la gente tiene el bautismo del Espíritu Santo lo importante no es el nombre lo importante es el bautismo del Espíritu Santo y damos gloria a Dios porque es él para la promesa suya y la mía serás salvo tú y tu casa yo salvaré tus hijos aún hasta la cuarta generación yo creo que no, no vamos a durar tanto pero pero hijos y nietos sí porque todas mis hijas tienen, cada una tuvo tres. Son nueve nietos. Alaba lo que Él vive. Precioso el Señor Jesús. Hecho 2.17 Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Dice que Dios estará usando todas las edades. Hijos e hijas de cualquier edad. Juventud. Y viejos y viejas y gente que a los 60 ya están diciendo ¡ah! pero yo estoy tan viejo yo digo pues lárguese para el cielo descansar cabezón al ah, lado no, lo que se sí le ama mire que viejo a los 60 a los 80 años Caleb y Josué comenzaron la conquista de la, de la tierra prometida hermano eso no era cualquier cosa eso era una guerra en esa época era en un caballo con una espada que pesaba largas libras a palo limpio con, con los enemigos, y ahí lo habían gigante, había de todo. Acabaron con, tu, con todo eso. A los 80, a los 85 terminaron la guerra. 85 años. Yo creo que aquí ninguno quiere esa edad. No me mira a mí que yo tampoco. ¿A lo que él vive. <risa> <risa> Precioso Jesucristo. A los 85, Caleb le dijo Josué: ¿Y ahora qué hago? Estoy más fuerte que nunca. 85 años hermano, esos hombres eran gente de Dios gente que amaban a Dios de corazón pero no tenían lo que tenemos nosotros cuando estamos bajo la total redención bajo el sacrificio poderoso, sublime de Jesucristo que crucificó toda maldición ellos no, ellos eran cuestión de fe y para adelante con Dios pero nosotros tenemos todo, toda la liberación total que compró Cristo está en nosotros ahora sea bendito el Señor que decir sí, que si ellos a esa edad Estaban así, ¿cuánto más nosotros? No se me muera, sonríase que así yo, le yo me tanto cuando veo montones de, de, de personas, hermano A los 60 años ya partiendo para el cielo La promesa es 70 a 80 La vida del hombre Y cuando uno conoce eso, reclama eso Y Dios lo hace, hermano Si no le mete el diablo la enfermedad y lo manda para allá arriba antes de tiempo. El diablo daría cualquier cosa mandarnos a todos los que estamos aquí para el cielo ahora mismo. Salvo, sí, pero en la obra de Dios. El diablo lo que le importa es que está, cante a ti de la, de la circulación para que no le, le robe la, la propiedad. No <risa> importa que estés allá arriba, salvo, si él sabe que tú tienes salvación ahora. Pues Que sigas allá arriba, pero allá arriba no le puede hacer daño. Aquí es que le hacemos daño. Aquí es que le damos contra el piso y nos le paramos encima en, en todos los todo lo frentes. El diablo nos tiene un amor a nosotros que está loco por mandarnos para el cielo. Jalámoslo si puede. En Hechos capítulo 4, verso 29. Precioso Jesús. Hechos 29 en adelante. Ahora Señor mira sus amenazas. Fíjense que los hermanitos estaban predicando en Jerusalén, pero los amenazaban, los fariseos y todos aquellos hipócritas, religiosos de aquella época, los amenazaban hasta con matarlos. Mira Señor sus amenazas, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El reto de ellos era hablar la palabra. ¿Ese es el reto de los también. Mientras extiendes tu mano Para que se hagan sanidades Señales y prodigios Mediante el nombre De tu santo Hijo Jesús Físico y religión Apostólica No conciben Que se predique El Evangelio sin milagro Que silencio Al lo que se le ama Y cualquiera predique El Evangelio hermano Pero no solamente Que predique Es que después que predique Haga oración por los enfermos Para que se sane la gente Si hay más enfermos Que hierba aquí abajo hermano y que el pueblo pecador esté enfermo Eso es natural Porque el jefe de ellos Es el autor de la enfermedad Pero que esté tanto evangélico enfermo Eso sí a mí me, me inquieta Me deprime el alma Porque nosotros tenemos La total redención de Jesucristo Pero hay que pelear por las cosas, hermano ¿Qué le importa al diablo Que usted es evangélico? O que usted sea pastor O evangelista Pues a ti que te va a dar más duro que a nadie A la hora se si puede dice ese pastorcito le voy a meter leña pero si usted es tan firme le mete leña a él también y como usted tiene en la, en la mano una espada que es más poderosa que todas las obras del diablo lo parte por medio Alabamos a Dios bendito sea el Señor no, no se resigne a enfermedad y cuando venga el primer síntoma cáigale como el que apaga fuego encima No espere que se apodere en cuanto siente el primer síntoma cáigale encima que se tiene que ir, diablo no tiene derecho a enfermarnos a nosotros, somos el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo no se enfermó nunca, menos ahora, nosotros que somos su cuerpo espiritual. Alaba lo que Él vive, pero hay que pelear por las cosas porque al diablo no le importa nada de eso, diablo. Es lo que quiere meterte un cáncer o un sida, o una artrite, una diabetes, una úlcera, un asma. Reprenda toda esa partida de demonio. Alábalo que el le ama. Que son todos son espíritus de enfermedad. Dios. Jesucristo de la enfermedad le llamó espíritu de enfermedad. No le puso nombre. He puesto los nombres del diablo. Lo que se le ama. Ha puesto nombre feo. En todo, en todo. Sea, esa Cáncer. Uf, la gente le tiene un miedo a eso que se, se surra. Nada. No tiene parte ni suerte con nosotros. Nosotros tenemos que pelear por nuestra salud, hermano Y si usted tiene alguna dolencia, enfermedad Al final del culto va a morar por los enfermos Pero usted no, no se resigne En cuanto viene el síntoma, caiga de encima Y échelo fuera En mi nombre echarían fuera demonios Son demonios pues que echarlo fuera Se tiene que ir No es si quiere o no quiere Se tiene que ir Porque tenemos la autoridad total de Jesucristo contra él lo que él vive sea bendito el Señor, lo que hay que dar la batalla, pero hay que dar la batalla, sea bendito el Señor. Conceda a tus siervos que con todo de nuevo prediquen tu palabra y estén de tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ese es el evangelio apostólico, con milagros de todo tipo pues ahora estamos en los últimos días donde dice en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne poder de Dios en cada creyente cuando hubieron orado esa oración que hemos leído ahí el lugar en que estaban congregados tembló todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y ahí eso ahí hay un punto inquietante pero no lo llenó en Pentecostés Pentecostés dice que todos fueron llenos ¿Y por qué lo tuvo que llenar de nuevo ahora? Quiere decir sí, que ya, ya no tenían La llenura De cuando descendió Pentecostés Por alguna razón no tenían la llenura ¿Por qué? Bueno hermano, es que Dios no llena Pero usted tiene que mantener esa llenura Te tiene que dar la, la, la, la batalla espiritual Para mantenerse lleno te ve gente que en su iglesia Dios los llenó del espíritu saltaban como corderitos en la manada hablaban en lengua le testificaban a todo el mundo y seis meses después están más apagados que un cabo de vela ¿dónde está la llenura ahora? nada se le fue la llenura por falta de oración y por falta de vivir la vida que tiene que vivir el cristiano o sea cuando Dios los llena hay que mantener la llenura y cuando la persona ve que está como apagándose que ya no siente esa libertad de darle testimonio a la gente, eh, eh, tiene que meterse seguido con Dios. Hasta que eche fuego, por, hasta por las orejas. Alán lo que él vive. Dios restaura de nuevo. Pero si, si está medio apagado porque no está teniendo la vida de oración que tiene que tener. Oración es la clave. El ayuno tiene su importancia. Pero oración es lo grande. Si la vida de oración está firme, mira hermano, se mantiene lleno uno ahí. Siempre tiene que estar uno vivo, vivo, en avivamiento. Alabre que él vive. La, la gente ora, Señor, derrama un avivamiento. Cuando Dios lo bautizó, ya usted está en el avivamiento. Usted tiene a Dios metido adentro y usted no vive. El que vive es el que más avivamiento que ese. Ahora tiene que mantener eso. El diablo trata de apagarle eso. Y cuando la iglesia, todo el mundo tiene el bautismo el Espíritu Santo y todo el mundo está lleno de esa bendición, hay un avivamiento poderoso porque todo el mundo siente el deseo de visitar los hogares y de por las calles predicar y hacer esto y lo otro. Se si le apaga esa bendición, ya te ve que no testifica ni a la mamá, ni a la mamá. Alaba que se le ama. Sea bendito el Señor. Que sí que el reto es ser llenos del Espíritu. Y ahí está el bautismo. Pero entonces hay que mantener eso. Hay que mantenerlo. La gente cree que Dios es el que lo va a mantener. No, usted es el que lo va a mantener. Usted no es un cero a la izquierda. Ni un zombie, Ni un robot. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con inteligencia. Bruto es el diablo. Y se rebeló contra Dios. Es bien bruto porque él sabía que no tenía oportunidad contra Dios y se rebeló. Pues es que es un bruto. A la vez si puede Pero conoce muy bien su negocio Es muy sagaz Muy listo Y sabe cómo meterle mano a la por humanidad Pero inteligente no es El inteligente busca a Dios Hay algún inteligente Busque a Dios Ese es nuestro reto Buscar a Dios Mantenernos llenos del Espíritu Ganar fruto Grande, abundante Arriba nos van a dar posiciones cuando lleguemos Alá o si puede La salvación es por fe Y es por gracia Pero la posición que vamos a tener en el reino que viene No es por fe ni es por gracia Es por obra Y el que no trabaje no coma Alá lo que él vive Dios. Bueno hay gente hermano Que, que, que usted lo ve Están en su iglesia Pero no hacen nada para el Señor nunca Y usted los manda allá Bajar la cabeza, no, otro día. De otro día no vuelve nunca. El inteligente tiene deseo, desespero de hacer algo. Porque por lo que haga va a tener recompensa arriba. Hay algunos que no hacen nada, hermano, nada. Cuando llegan allá arriba, pues, le darán un mapa, pues, imagino, para que barran en las la calles de oro. alábalo si se puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero el reto es que cada hermanito haga algo. Y envíelos a hacer algo. Y envíos a la calle a testificar y a repartir tratado. Algo que haga. Y hágaselo, hágaselo ver que viene un rato. Viene un rato Y Cristo dijo: Unos serán tomados y otros serán dejados. No está hablando a pecadores, los pecadores se saben que se van a quedar todos. Está hablando a su iglesia, unos tomados y otros dejados. Porque hay hermanos firmes. Ferviente, responsable. Y hay hermanos indiferentes. Indiferentes. Se quedan de tus aquí abajo cuando suena la trompeta. Encárguenle que le saluden el Anticristo de parte suya. Alado lo que vivo. ¡Poderoso, Poderoso Dios. Por eso que, que, tiene que retarlos, hermanos, para que trabajen y hagan algo. En el Antiguo Testamento usted ve que nadie venía al Señor sin una ofrenda. Nadie. Todo el mundo traía algo. Cuando traía una cabra, traía un pesejito, traía, pero traían algo. Nadie se traía a venir al Señor sin ofrenda. Hoy en día es lo mismo. Para llegar allá arriba, hay que haber hecho algo para el Señor. Con las manos vacías no va a llegar nadie allá arriba. Por eso que, por eso que la Biblia dice que eh, unos serán tomados y otros dejados, unos se van y otros se quedan. y qué terrible será eso. Suena esa trompeta. Y aparezcan los periódicos con esas letras gigantescas. Miles desaparecen y hermanos que se queden. Se tirarán a, a, al piso a gritar. Llegan a la iglesia. Cuenta que se fue el pastor. Si el pastor está firme, si el pastor está flojo, se queda también. Palabra lo que se le ama. Aquí no hay asociación de personas ni nada. Ni el ministerio que tenemos nos va a levantar nada. Aquí es nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Usted como pastor tiene que tener la relación más profunda que nadie. Porque usted le ha dado el ministerio más importante que existe. El ministerio más importante no es el del evangelista. Yo soy evangelista. El ministerio más importante es el del pastor. Porque si yo predico y se salven las almas anoche tú un grupo lindo de personas al Señor si no hay pastores que me los doctrinen y los enseñen y los exhorten y los estimulen para mantener la salvación en pocos días están en el mundo otra vez que sí que usted es el que hace posible que la gente persevere hasta el fin y eso es lo más importante porque el que persevera hasta el fin es el que se salva el que se fue atrás se fue atrás y se perdió el que se aflojó espiritualmente a los tibios Los vomitará por su boca Esa terrible es esa! A mi Señor explicaba eso hace, hace muy pocos días Me mostraba cuando suena la trompeta Lo que se va a levantar Es mi cuerpo El cuerpo es la iglesia Y esa gente tibia Están en la iglesia Están tibios, tienen todavía un reflejito ahí de vez en cuando dan sus saltitos y hablan su lengüita pero están tibio. pero cuando suena la trompeta y el cuerpo se levante ellos se levantan porque son parte del cuerpo pero cuando vayan subiendo el señor hace uh, y vomita para afuera Yo tuve una experiencia con una hermanita que se convirtió en nuestro ministerio estaba firme en el señor estuvo bien firme después aflojó un poco y un día vino bañada en lágrimas a contarme, hermano Yo oí cuando sonó la trompeta Y vi que yo me levanté Y de pronto cuando iba subiendo Bajé y caí al piso otra vez Y le dije, porque estás tibia, mija Cabezona yeah. Caliéntate otra vez Y no vas a vivir eso Vuelve a ser llena como antes A dar testimonio a la gente Y a vivir la palabra Y tú vas a ver cómo vuela Y no vas a bajar, no vas a seguir subiendo pero el señor, el señor es bueno, el Señor le mostró lo que él mismo enseña en la palabra: los tibios los vomitaré. Si los vomita porque están dentro, usted no va a vomitar nada que está afuera. sería un aborto de la naturaleza. A vomitar algo que está adentro. Que sí que el Señor no acepta tibieza. El Señor demanda de nosotros que estemos llenos del espíritu. Y usted, como pastor y yo, como evangelista, tenemos más responsabilidad que nadie. Alábalo si puede sea bendito el Señor Porque usted como, como pastor es la cabeza de la iglesia y la cabeza suya es Cristo aquí que en la iglesia hay dos cabezas usted y Cristo pero ríese que el Señor le ama pero si usted está lleno del Espíritu y lleno del fuego de Dios la iglesia va a estar igual como está el pastor está la iglesia como está la cabeza está este cuerpo sea bendito el Señor Jesucristo es decir que el reto de ustedes es gigante mantener una iglesia en fuego una iglesia en ayudamiento una iglesia que ministre a la gente que tenga hambre y sed de Dios pasión por las almas si usted consigue que toda su, tu gente testifique Va a tener que ponerle tres pisos a la iglesia En breve Porque si cada hermano sale y gana un alma Y usted tiene 100 tiene 200 De un día para otro Hay que retrar los que vayan Por las calles a testificar a la gente Hay que, hay que retrar los que vayan A ganar almas Porque ese, ese, eso fue que Dios nos llamó Que cada cual sea un testigo de Jesucristo hay más evangélicos mudos que pelo tenemos en la cabeza. Se le metió un demonio mudo que lo tiene sentado en la lengua. lo que el Señor le haga. lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Cuando nosotros, nosotros predicamos allá en Puerto Rico y otros lugares, ¿verdad? Que no es como con ustedes, ¿verdad? Como el pastor, sino como el pueblo. Yo digo, hermano, usted de esos mudos que no le habla a nadie, haga una cosa ahora, abra la boca bien abierta, saque la lengua bien larga para afuera y escupa para afuera ese diablo que lo tiene sentado en la lengua. Alá, lo que sea le habla. Sea bendito el Señor. Si todos los evangélicos testificaran, hermano, se habría convertido el mundo entero se el problema es que muchos no le hablan a nadie, hermano. Hay evangélicos no le hablan a nadie de Cristo. Callados ahí con una tumba. Sea bendito el Señor Jesucristo. Poderoso Jesús. Hechos, capítulo 8, verso 14. Poderoso Jesús.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 y Felipe era un evangelista. Llegó a Samaria huyendo de la persecución en Jerusalén. Dice que eso, eso, esos hermanitos iban huyendo y predicando. Huyendo y mirando para atrás. Pero, pero Cristo salva y Cristo sana. Y ahí, y ahí entró Felipe en Samaria y comenzó a predicar en las calles. Y la gente corrió a ver ese loco que había llegado a, a Samaria. Pero se convirtieron multitudes de personas. El verso 12 dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Multitud de personas creyeron al mensaje de Felipe. Y cuando llegó a Jerusalén la noticia de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron seguido los dos más grandotes para que le ayudaran a Felipe. Y los cuales habiendo venido, oraron por los convertidos de Felipe para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren la importancia que le da la iglesia al bautismo del Espíritu Santo. Que envían a Pedro y a Juan, no es para que se convierta la gente, la gente se la han convertido ya. Es para que fueran llenos del Espíritu. O sea, que ellos sabían que no bastaba con convertirse, había que ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando Felipe, eh, cuando Pedro y Juan llegaron... Empezaron a orar por esa gente para recibir en el Espíritu. Verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en las aguas. Entonces el verso 17 dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se ha bendito el Señor. Quiere decir sí, que para la iglesia apostólica era tan importante. El bautismo del Espíritu Santo que le envían los dos más, más grandotes que habían acá en Jerusalén a Felipe para esa parte tan decisiva que no bastaba que se convirtieran ni que los hubieran bautizado en las aguas tampoco había que ser llenos del Espíritu Santo la Biblia lo dice claro ser llenos del Espíritu dice embriagados emborráchese hay gente que hay que explicarle eso por si acaso no me refiero a ustedes a la se le ama pero cuando uno enseña eso a, a todo el pueblo pues pero fíjense cómo compara el bautismo del Espíritu Santo con una embriaguez embriagados emborrachese en una borrachera la persona ingiere tanto alcohol que el alcohol se va por la sangre, mueve el alcohol por todas las partes del cuerpo y lo mete aquí en el cerebro cuando lo mete ahí, ya el cerebro no responde ni coordina como debe coordinar sino que lo que dirige esa tragedia de, del pecado, eso es lo que hace. Y ya el no funciona en el cerebro. Usted ve que la persona entonces camina, da tumbo, se cae, se vuelve y se levanta. No tiene coordinación. Porque el que está dominando es el alcohol. La borrachera. Y camina como un borracho. Pero cuando la persona se llena del Espíritu Santo entonces el que domina ahí es el Espíritu Santo ahora ya no domina el Espíritu suyo, no, domina el Espíritu Santo y es el que lo mueve usted ahora y ahora no hace lo que usted quiere sino lo que Él le diría por eso lo, lo compara con una borrachera porque está borracho del Espíritu Santo, tan lleno del Espíritu que ahora el que domina es Él Sea bendito el Señor Jesucristo eso dice embriagados pero como el apóstol es inteligente, dice, pero no con vino, no vaya a tener mal. Sino que ser llenos del Espíritu Santo. Precioso el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendecido sea Dios. Hecho 19. Ahí terminamos este primer punto de bautismo Espíritu Santo. Hechos 19, versos 2 y 7. Poderoso Jesús. Hecho 19. Vemos al apóstol Pablo, en Éfeso, se encontró ciertos discípulos de Juan el Bautista. Mire la pregunta, o el saludo que el apóstol le dio. El saludo que le dio. Recibisteis el Espíritu Santo, cuando creísteis, mire la convicción de Pablo en cuanto a bautismo al Espíritu Santo. Lo recibieron en cuanto creyeron. No es un mes después que creen, ni seis meses después. Es en cuanto se convierten que hay que enseñarle el bautismo al Espíritu Santo y doctrinárselo y ministrárselo. Alabro si puede. Hay gente, hermano, aún en iglesias pentecostales que llevan un año convertido y no tienen el bautismo, que sí que ni se lo han enseñado ni se lo han ministrado. Y el apóstol es bien claro, bien claro, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No es al otro día, es en cuanto creyeron. Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni se le habían enseñado ni se le habían ministrado nada Yo no sabía ni que existía eso Así es evangélicos hoy en día hermano Naturalmente que en iglesias que no se creen eso Pues no se puede esperar ninguna otra cosa Pero en iglesias pentecostales no supone que funcione eso Por eso, por eso somos pentecostales Porque creemos creído en Pentecostés Alabro, Señor le ama Entonces dijo, ¿y en qué fueron bautizados? Le preguntó Pablo En el bautismo de Juan, ni bautismo en agua tenía tampoco Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en, en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados entonces en las aguas. Pablo le enseñó, Pablo es un maestro de la palabra, no los bautizó sin doctrinarlos. Lo que pasa es que no le tomó seis meses en doctrinarlos, sonríe si puede. Le tomó quizás una o dos horas, porque ahí estaban en la misma situación. Y no me diga que hace seis meses que estaban ahí parados en ese sitio. es conmigo que yo le amo. <ríe> le enseñó ahí. Y cuando vio que había convicciones claras y profundas en ellos, los bautizó en las aguas a todos. Porque al ver nosotros, que vamos a ver el detalle ahora, la importancia del bautismo en agua. ¿Cómo podemos tener una persona seis meses? En Camuy había un pastor Pentecostal Éramos íntimos amigos Pero nos hablábamos las verdades a la cara A la hora que se le ama Pero con amor No nos enojamos nunca Ni nos discutamos Y él nos aguantaba seis meses Y yo dije: pero clipe, ¿Cómo que es así? ¿Qué estás tú hace? Tú no sabes lo que es el bautismo Mira, mira lo que dice aquí Mira la importancia de esto Y tú lo aguantas seis meses ahí Ah no, yo voy, tengo que ver Aquí no dice que tienes que ver Aquí dice que tienes que bautizarlo Cabezón Alá, lo que el Señor le ama. Él se reía, pero lo seguía haciendo. Alá, lo que el Señor le ama. No hay que enojarse para hablar la verdad, hermano. No, hablamos la verdad en amor. Y se mantenemos unidos. Nosotros no, eso de enojo es de gente carnal. Que están enojaditos. Tienen que aprender al diablo. Esos son los nenes mal criados allá en el mundo. Pero nosotros no, nosotros somos cristianos. Que estamos llenos del amor de Dios Y perdonamos y olvidamos Y mantenemos la unidad sobre todo Nuestras convicciones y nuestras cuestiones De, de la carnecita esta que es más mala que Belcebú cebú. Ah, no, lo que él vive Sea bendito el Señor Quiere decir que en la iglesia apostólica instantáneamente La convicción de Pablo Y Pablo es el maestro de nosotros hermano No, no es Pedro ni es Juan ellos eran maestros para la iglesia en Jerusalén. Pablo es el maestro para la iglesia gentil. Y Pablo dice, inmediatamente que creísteis, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. No sabían ni que existía. ¿En qué fueron bautizados? El bautismo de Juan. Mire qué cosa linda. Entonces Pablo les explicó y los bautizó en las aguas ahí mismo después le puso las manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo fíjense que en un encuentro con el apóstol Pablo en unas horas ya tenían bautismo en agua y bautismo en el Espíritu alábalo si puede quiere decir que Pablo nos muestra que, los do, que la persona que acepta a Cristo inmediatamente tiene que recibir dos bautismos usted no va a bautizar un infiel un pecador Usted tiene que ver que, esta, que se convirtió de verdad es que se convierte en embuste y usted como siervo de Dios tiene su discernimiento y tiene tu, su conocimiento y tiene el Espíritu Santo y usted examina sus reacciones y su conversación y no sabe seguido si se ha convertido de, a toda profundidad o si todavía está medio más en la carne que en otra cosa que, si usted ve que se convirtió de corazón ahí tiene que hacer lo que Pablo dice, que vio que esos doce hombres estaban convertidos de verdad y estaban buscando a Dios. Los bautizó en las aguas, los doce ahí mismo, y le puso las manos y los doce fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora los echó para afuera, ahora echan para adelante ustedes. Alá, lo que él vive. Bautizaron en agua y bautizaron en el Espíritu. Están capacitados ahora para dar testimonio a cuánta gente y enseñar esa verdad gloriosa del Evangelio a la, a la por humanidad. Sea bendito el Señor. Alaba si sí puede. Repetimos este puntito aquí, verso 2, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Fíjese la premura que el apóstol Pablo enseña en cuanto a cuándo deben ser llenos el Espíritu Santo, en cuanto se convierten. Qué cosa es esa más más tremenda. Eso no se ve hoy en día, hermano. hay que enseñárselo, primero doctrinarlo, que ellos sepan lo que es eso porque la fe viene por oír la palabra y según usted le enseña bautismo al Espíritu Santo ellos van a sentir seguido el anhelo, el deseo el desespero de recibir eso yo me convertí estaban en la una iglesia una iglesia evangélica en mi pueblo nunca me hablaron de bautismo al Espíritu Santo y menos de bautismo en agua ellos bautizaban con un choque de agua por la cabeza ¿De dónde sacaron ese disparate? bueno, yo a mí no me lo pregunto, yo no lo sé son doctrinas de hombre, hermano. Doctrinas de gente perezosa. Que por no coger con la gente y llevarla al mar o llevarla a un río, en la iglesia le echa un chojito de agua por la cabeza. Eso lo puede hacer en la ducha de su casa. Alaba lo que el Señor le ama. Es un disparate satánico. Bautismo es inmersión. Sea bautismo en el Espíritu, sea bautismo en agua, tiene que sumergirse algo. Bautismo en el Espíritu se sumerge Dios en nosotros. Bautismo en agua Se sumerge usted Que no se le quede ni un pelo por fuera ah, no, que vale Precioso el Señor Pablo que conocía eso muy bien Y era un maestro De todos estos asuntos Recibieron el Espíritu Santo Cuando creyeron Ese es el reto De usted como pastor Que en cuanto a la gente crea Ahí mismo le enseñen Bautismo en Espíritu Santo y se lo ministre ¿Qué es más fácil una persona acabado de convertir, recibir el bautismo que gente que lleva un año o dos en él? Sea bendito el Señor Jesucristo. Y ya están llenos de muchas cuestiones y de muchas dudas y de muchas... No, ese, ese está como un niñito que acepta y cree seguido las cosas. Y es una bendición que esa gente nueva se, se han bautizado en el Espíritu inmediatamente para que gente que están en la iglesia, que llevan años y meses, en la iglesia, pero no tienen el bautismo Diga, pero ¿qué es esto? acaban de llegar, mira para allá hablando en lengua Y yo aquí como un pajuato Al lado, lo que se llama Le entra un deseo, ahí buscan Y Dios lo bautiza Dios, Dios quiere que todo el mundo sea lleno, hermano esa, esa es la perfecta voluntad de Dios Que no haya nadie sin bautismo de Espíritu Santo Porque para ser testigo Hay que ser lleno del Espíritu Santo Gloria a Dios precioso el Señor ¿en qué fueron bautizados? en el bautismo de Juan Pablo entonces los doctrinó en el bautismo de Jesucristo que es el bautismo en agua y los bautizó ajá verso 4 Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Cuando oyeron esto fueron bautizados todos en las aguas. Verso 5. Creyeron, Pablo vio que eran gente que estaban creyendo, que tenían hambre de Dios, que se habían convertido de corazón. Es un punto clave que usted lo no va a poder discernir fácilmente por las reacciones de la gente. Los bautizó en las aguas y después le puso las manos y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban eran todos unos doce hombres doce hombres que en un encuentro con el apóstol Pablo salieron bautizados en las aguas y en el Espíritu y se fueron a llevar noticias de Cristo a la pobre humanidad quiere decir que, sí, que esa, esa es la perfecta voluntad de Dios para la iglesia del Señor en esta época Pablo era el maestro para nosotros nos mostró cómo es que había que hacerlo como hizo ahí con estos hombres. Alablo si puede. Precioso el Señor. Hermano, es una belleza y es un reto que en su iglesia no haya una sola persona sin bautismo en agua ni bautismo en Espíritu Santo. Eso tiene que ser un reto que como es la perfecta voluntad de Dios, Dios no va a fallar en, en darle esa bendición. Y usted se va a reír a carcajada cuando vea a su iglesia, a todo el mundo con bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Anablo que él vive Porque va a tener una iglesia capacitada Para ser testigo de Jesucristo Capacitada para ganar almas Que los puede lanzar y van a sentir el hambre Y ese espero de ir por las casas Y darle testimonio a la gente Y orar por los enfermos Personas llenas del Espíritu por orar por los enfermos Pero una persona vacía de Dios ¿Por qué enfermo oran? ¿Enfermo está él? Anablo que se le ama La enfermedad más grande no es la de la, la carne, la más grande no es la de adentro. <risa> sea bendito el Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor. Pero la, la, lo grande de ese asunto es que una vez la iglesia está en esas condiciones, se le va a duplicar en día. Porque ellos no se van a quedar callados. El que se llena del Espíritu, hermano, si le tapa la boca, revienta. Yo, yo estaba en esa iglesia, pero eso no es la iglesia pentecostal. Nunca hablamos de bautismo en el Espíritu ni bautismo en agua. Vino un evangelista que amo a predicar que no tenía ni cuarto grado. Sonríe si puede. Ni pelo tenía. Sonríe si puede. Un calvito lleno de Dios. <risa> sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo los esperé en casa a él y a la esposa. Los dos eran llenos de Dios y en cuanto nos sentamos a comer algo después del culto en casa me dijo usted tiene el bautismo del Espíritu Santo meses en la iglesia ni me han, ni me han enseñado eso y él, no hermano yo no sé ni lo que es eso dejó la comida agajó la biblia y me enseñó lo que era y esto es bautismo en agua y le dije pues ese bautismo yo lo busco pero bautísimo usted en las aguas porque eso no lo puedo buscar yo eso tiene que habilitarme usted esa misma noche me tuvo que bautizar a mí y a la hermana y a ella esa misma noche como a la de la mañana nos sumergieron en las aguas <risa> afuera a la hora que él vive pero inmediatamente yo comencé a buscar el bautismo del Espíritu Santo y me amanecí como cuatro noches corridas amanecido, hermano, yo trabajaba todavía profesor en la escuela superior en Camoé ahí, llora, llora y, y bautízame, o llévame para cielo, como tú quieras, pero me bautiza o me lleva para cielo y ahí, ahí, ahí, ahí, retando a Dios y ahí, ahí, cuatro días en el quinto día estaba yo que me dormía hasta de pie y señor, esta noche no puedo, me voy a quedar dormido de rodillas y Voy a dormir, mañana vuelvo a la batalla Pues esa noche me despertó Dios como a las 4 de la mañana Y me bautizó con el Espíritu Santo Samalaya, Saha. Precioso Jesús El asunto fue cuando me bautizó Que yo sentí abrir los ojos Me había levantado esta mano y me apretaba esta mano yo sentía la mano como de un hombre ahí, apretándome Me apretaba esa mano ahí Y yo dije, gracias que tú eres tan real cuando levanté yo la otra mano, él soltó esta y entró el espíritu por las dos manos. Y corrió como corriente por los dos brazos se me metió por aquí y corrió por todo el cuerpo y yo caí de la cama al piso. Ah, no, pues le y ahí en el piso comencé a alabar a Dios en voz tan alta que no quedó vecino que se despertara. Y al otro día me llamaron, pero qué alboroto tenía usted. Yo dije, ¿por qué no llamaron la policía? No nos atrevimos, teníamos miedo, que temblábamos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo le di testimonio de lo que había pasado. No se atrevió a nadie a llamar a la policía a las 4 de la mañana gritando toda boca. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya! Y ella en la misma temblando también en la cama. No se movía ni, ni a tiro. <risa> sea bendito el Señor Jesucristo. Cuando las cosas son de Dios, hermano, no hay nada que pueda interrumpir a uno la, la, la bendición. Robar la bendición. Sea bendito el Señor. Pero tuvo ese, ese hermanito. Que no tenía cuarto grado venir a mí a enseñarme eso en casa. Gracias a Dios que los casa Y la iglesia, en meses, no, ni me hablaron de bautismo espiritual ni bautismo en agua. Es un crimen espiritual, hermano. Pero nosotros los pentecostales no podemos caer en un error como ese. Porque nosotros somos pentecostés. La iglesia del avivamiento. La iglesia del poder de Dios. La iglesia del evangelio completo. Alábelo si sí puede. No Samay Salaya Soha! Nosotros tenemos excusa, pero conocemos la verdad total. Ellos no le han enseñado eso. Y en su seminario no enseñan eso. Yo no sé qué Biblia es la que tiene, porque... Pero esa es la tragedia. Ahora, vamos con un segundo punto. Hemos hablado que... La perfecta voluntad de Dios, Apocalipsis 5, 24, lo vimos, es que volvamos a las primeras obras. Y en las primeras obras, este punto es la clave de todo. Una vez la persona es lleno del Espíritu Santo, está capacitado para todo lo demás. Ese es el punto clave que el apóstol Pablo dice, en cuanto creen, inmediatamente que se convierten, deben ser llenos del Espíritu. silencio, sonríase, el Señor le ama Poderoso Dios ahora, un segundo punto la sanidad divina el Dios que salva también sana y la sanidad divina es parte del Evangelio de Jesucristo y es parte tan importante que oiga esto y sonríe si se puede si no hago una muesca el mundo en que vivimos ¿verdad? la ira dice que el príncipe del mundo es el diablo eso está en la biblia eso no, no hay quien lo pueda bojar de él quiere decir que el mundo está bajo la potestad de satanás y toda la gente que está en el mundo está bajo la potestad de satanás ahora nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo nosotros somos de dónde? Sí, la mano para arriba Alábalo se puede Allá vamos pronto Alábalo se puede Vamos en tiempo cumplido A toda profundidad Nosotros estamos en el mundo Pero no somos este mundo Somos de arriba El Señor se lo habló A los discípulos A sí mismo Estáis en el mundo Pero no sois de este mundo A los apóstoles Para que ellos enseñaran eso A su pueblo Somos de arriba Quiere decir sí, que el mundo con su concupiscencia pasa Pero nosotros permaneceremos para siempre Sea bendito el nombre de Jesucristo Quiere decir sí, que en el caso nuestro es muy distinto al pecador El pecador está aquí abajo y es de abajo Nosotros estamos aquí abajo pero somos de arriba No podemos actuar como los del mundo Tenemos que actuar como los de arriba Porque somos de arriba Vaya entendiendo por dónde vamos moviéndonos Estamos aquí pero no somos de aquí No podemos imitar a los del mundo Tenemos que imitar a los de arriba Porque somos de arriba Somos no carnales como los del mundo Sino espirituales como los de arriba Es una cosa clara La Biblia dice porque nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde esperamos al Señor Jesucristo Que sí, que no somos ciudadanos de la tierra Esa ciudadanía La cambiamos cuando nos convertimos de corazón al Señor Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos Somos de arriba Esa es una cosa que Tiene que estar bien clara En lo profundo ¿verdad? de nuestro ser Para saber cómo actuamos Que sí, que no podemos actuar Como los de abajo Yo oí los evangélicos que me han dicho Pero hermano, estamos en el mundo todavía Yo dije, tienes razón pero no somos de aquí, somos de arriba. Es decir, que usted no puede imitar a lo del mundo. Ni las modas del mundo sonríen si pueden. Ni la forma de actuar y hablar, los del mundo. Ni las cuestiones de abajo, no. Usted es de arriba. Y si somos ministros del Señor, más ligero todavía. Porque nosotros lo que tenemos, dar ejemplo primero. Usted no es cualquier cristiano Usted es cabeza No lo pusieron por cola Lo pusieron por cabeza Sonríe si se puede es un, es un privilegio hermano Y una bendición tremenda De que usted sea cabeza De una congregación Eso es tipo de Cristo pero es el pastor Es un tipo de Cristo Porque Cristo es la cabeza de la iglesia Una cabeza y un cuerpo Nosotros y usted es tipo de Cristo, porque usted es cabeza Y tiene un cuerpo Hermanitos que están ahí Que son el cuerpo, el cuerpo es suyo Se ha glorificado el nombre de Dios Pero entonces su hermanito Usted tiene que enseñarle Esta, esta doctrina clara De que estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Que no podemos tener los ojos puestos en el mundo Ni en las modas del mundo Ni como esto del mundo No, no, lo nuestro es de arriba Alábalo si puede. Y estamos esperando un arrebatamiento, porque todo está cumplido para eso. ¿Y quiénes se van? Los que han entendido que somos de arriba y viven como los de arriba, esos se van. Y los que todavía viven como los de abajo, como viven como los de abajo, abajo se van a quedar. Quiere decir que esto está ligado al asunto del rapto en una forma muy profunda. Y el rapto no es cuestión de, de que usted sea pastor y yo evangelista. No, no, no, hermano. Eso no nos va a hacer mover en el rato, no. Nosotros tenemos que estar viviendo la palabra como cualquiera otro, con más con más eh, obligación que nadie. Los que tenemos ministerio. Usted y yo como pastores y evangelista, y otros que son profetas o apóstoles, que lo pueda haber, porque eh, eh, esta dispensación no ha terminado o maestros de la palabra que maestro de la palabra no puede ser cualquiera es el que tiene un ministerio de maestro son cinco ministerios así que a, a usted poner un maestro escuela dominical cuídese ponga alguien lleno del Espíritu Santo y que tiene que tiene la unción para enseñar la palabra hay gente enseñando la palabra hoy en día en escuelas dominicales que los años le tiene las narices alabro que el Señor le llama ni tienen unción para hablarlo Con la unción que hay que hablarlo Eso es decisivo Porque imagínense Le enseñanza la palabra Es la clave de la victoria La palabra es el pan Que vino del cielo a dar vida Tiene que enseñar la gente Que están ungidos para eso Un maestro Lleno del Espíritu Y puesto por Dios En un ministerio de maestro Eso es un ministerio Como es un ministerio El suyo de pastor Y el mío de evangelista Son cinco ministerios que son gente que tenemos que tener el Espíritu Santo alabro si puede eso es clave para que el ministerio pueda tener victoria que sea lleno del Espíritu Santo Ay, y segundo que Dios lo haya llamado ese ministerio porque si a mí Dios no me llamó a evangelista no voy a tener victoria nunca aunque sea lleno del Espíritu Santo Así me, si no me llamo a pastor si me meto a pastor yo voy a fracasar con Twitter tener el bautismo del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que se ha metido a pastor ellos. No, no me mire mal que yo no estoy refiriendo a nadie que esté aquí, pero esa es, una, es una, una situación que ustedes saben que es cierta. Que se metieron a pastor. O los metieron a pastor a ellos. Aquí lo el único que puede meter a pastor es el Espíritu Santo. es el que puede meter a pastor. Eso. En estas palabras, Dios es el único que lo puede poner en un, en un ministerio. No lo puede meter la organización, los organización Hay que estar muy alerta a ver si es verdad que tiene un llamado de Dios a pastor. Entonces entra en el asunto. El pastor es el ministerio más difícil, hermano. Usted tiene que bregar con montones de caracteres, con montones de gente que algunos miren. Hay, hay que tener la paciencia de Jesús y la dejó punta para soportarlo. Alaba lo que usted le ama. Y usted tiene que tener toda esa paciencia y todas esas cosas, esas cualidades que tiene que tener el pastor. Pastor no es cualquiera. Tiene que tener un llamado de Dios y todas las cualidades que Dios pone cuando Dios llama. alabro si puede. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en la sanidad divina, Hechos capítulo 5, verso 14. Hechos 5, 14. Fíjense que dijimos en la introducción que hicimos a este asuntito Que estamos en el mundo pero no somos del mundo, somos de arriba ¿Por qué dijimos eso? Ahora es que vamos a ver por qué Porque el tema es sanidad divina La ciencia médica es ciencia del mundo para los del mundo Sonríense si puede Vamos a repetirlo por si acaso no les gustó la ciencia médica es ciencia del mundo. La mayor parte de los médicos son gente inconversa. Gracias a Dios por un grupo grande que hay hoy en día de médicos convertidos, que son una bendición, llenos del Espíritu Santo. Pero la ciencia la ciencia médica es ciencia del mundo, para los del mundo. Y una prueba grande que tienen eso es que su emblema es una culebra. Un culebrón, lo que se le ama ¿Y qué es la culebrita esa? La culebrita es un tipo del mundo Y un tipo del diablo también No es que la ciencia médica sea del diablo No, eso no vaya a creer una barbaridad como esa ¿no? Pero la culebra muestra que es ciencia del mundo Ciencia humana Inteligencia humana Que aprende para ayudar a sanar a los enfermos Pero la sanidad divina es ciencia de Dios para los de Dios. Al habla ahora si sí puede. Una cosa es los del mundo, y nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo, y otra cosa es los de Dios. Los de Dios somos de arriba y tenemos una ciencia de arriba que no respeta sida, ni respeta cáncer, ni respeta artritis, ni respeta diabetes, ni respeta asma que son incurables. Nada de eso. Eso es para todo. Eso es poderoso. Sonríe si puede. Lo grande lo tenemos nosotros. Entonces, o por falta de enseñanza, o por falta de fe o lo que sea, botones hermanos de que le duele un callo, Vuelan para el médico. Es silencio! Se le fue el gozo. alábalo lo que él vive! Y viene el diablo y le pone un dolorcito aquí. Y después en una orejita, infarto. ¡Ay! ¡Me muero! Y se muere, gloria a Dios, se va para el cielo. Alábalo, lo que se le ama! ¿Cómo va a tener miedo a algo que es ganancia? Tranquilo. Aquí no se muere ningún cristiano si Dios no lo permite, hermano. Nosotros tenemos una seguridad de que todo está en manos de nuestro Dios y nada sucede si Dios no lo permite. Y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman. ¿Cuántos los que están aquí le amamos? Ante la mano alta y dígaselo, yo te amo, yo, yo te amo, yo te amo. ¿Qué temor podemos tener nosotros? Hermanos? Somos del Señor, propiedad privada de Él, que le amamos. Jamás Dios va a permitir nada que no sea de bendición para nosotros. Jamás. Sin embargo, yo podemos ver que lo que hemos hablado está en la Biblia. Que la oración de fe, sana al enfermo. Para el mundo. Al mundo. Príncipe es el diablo. A, a buscar la sanidad. Cuando Cristo en la cruz llevó toda enfermedad. Y el crucificó toda maldición. ya so. Y en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Pero por cuya herida fuiste ahí sanado. Eso está hecho ya. Esa, ahí está la base de nuestra victoria. En cuanto a la física, se refiere. Que sí que. No tenemos excusa delante de Dios porque conocemos la Palabra. ¿Alabra lo que él vive? Pero tiene que enseñar a la Iglesia eso. Usted lo vive y empieza a enseñárselo a la Iglesia. Y si usted iba al mí porque esta, que mi médico es Jesucristo. diablo no quiere tener así, pensado se lo aseguro porque yo ministré tantos años en las iglesias y no hubo una ocasión en que no pasaran al frente 20, 25, 30 hermanos Lloramos y oramos y le aplicamos el tratamiento que les mostré hace un ratito que hasta que no testificaba el último no me iba y a veces que tenía que hacer la oración tres veces y cuatro veces pero hasta que no testificaba el último, no me iba. Y decía, aquí uno de dos se tiene que ir, o el diablo o yo. Y como yo, alabro, y ahí, ahí, ahí, hasta que no quedaba uno enfermo. Y, y, y, el, y el que tiene verdadera fe insiste hasta que consigue lo que, lo que ha creído. Hay que insistir en el asunto, hermano. La cosa no se consigue fácilmente porque estamos peleando contra el diablo. El diablo conoce muy bien su negocio. Conoce muy bien el infierno para donde va él también. Sea bendito el Señor.